En el siguiente video tutorial vamos a ingresar a delibro.net y descargar un libro. Primero lo que vamos a, hacer, vamos a hacer es ingresar a la web de bibliotecas que es bibliotecas.ufro.cl Posteriormente dentro del menú principal vamos a seleccionar la opción recursos digitales y la subopción libros. Vamos a ver que se va a desplegar toda una lista de suscripciones este del libro electrónico y vamos a identificar el libro.net y le vamos a dar clic a su botón ingresar. Nos vamos a autenticar en el proxy con nuestro correo electrónico institucional y root sin puntos ni guión. Y le vamos a dar clic a entrar. Estando ya dentro de la web del proveedor, en este caso el libro.net, vamos a dar clic al botón registrarse y vamos a completar los datos del registro para poder usar toda la funcionalidad de la plataforma como yo ya tengo una cuenta de libro lo que voy a hacer es iniciar sesión para inscribir mi cuenta yo ocupé la misma cuenta de correo institucional pero ustedes pueden seleccionar esa o cualquiera de su preferencia Iniciada la sesión, tal cual como dice acá en la parte superior, clic en cualquier lugar para realizar una búsqueda rápida, vamos a crear una búsqueda. Se van a desplegar una lista de resultados en base a la búsqueda que realizamos. Para este ejemplo voy a descargar el primer resultado, cálculo integral. Se va a desplegar toda la información bibliográfica de este título y en la parte derecha están las tres opciones que tiene el libro.net sobre este título. Primer, la primera opción es leer en línea, que lo que hace básicamente es leer el libro a través del navegador. Podemos agregarlo a la estantería para guardar este título y no tener que buscarlo cada vez que queramos acceder a él. Y la tercera opción es descargar dicho esto vamos a descargar el título nos van a dar un resumen de pasos para poder obtener este título de manera local le vamos a dar clic en siguiente vamos a seleccionar cuál es nuestra plataforma de la cual nos estamos conectando para poder descargar el lector de el libro en mi caso yo tengo descargada la versión de windows y no la voy a descargar nuevamente porque ya la tengo instalada así que le voy a dar clic en siguiente En esta pantalla usted va a seleccionar la cantidad de días de préstamo, que es un máximo de 30 y viene por defecto, así que vamos a descargarlo por los 30 días. Y le vamos a dar clic en descargar. Se va a descargar un archivo .IP que lo vamos a descargar en cualquier carpeta, en este caso en escritorio. Vamos a ir al escritorio y lo vamos a abrir. Al abrirlo, se va a abrir el lector de libros electrónicos y va a comenzar a descargar de manera local este título en nuestra estantería. Ya tenemos el título descargado, vamos a darle clic para observarlo. A veces pasa que por el peso del libro demora unos momentos en cargarlo. Pero esperemos esos minutos. Y ahí ya pueden visualizar el libro a texto completo de manera local por 30 días de préstamo. Muchas gracias.